Impresionantes imágenes que estábamos viendo allí de hace años atrás de un meteorito, una bola de fuego que cayó precisamente en Rusia en, en Chelyabinsk el año 2013. Impactante el sonido, el, la impresión que quedó allí con todas las personas que precisamente fueron testigos presenciales y otros más que se vieron afectados. Muy buenas noches a cada uno de ustedes Gracias a quienes nos están acompañando en estos momentos Aquí en este canal, el mensaje del tercer ángel Donde hoy vamos a dar el término A esta serie relacionada con estas bolas de fuego Una profecía eh, basada allí en el libro de eventos de los últimos días el capítulo 2, eh, página 25 Así como también con textos evidencia bíblica también extraída del sermón escatológico del, de Jesús en el monte de los olivos allí previo a su crucifixión vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta oportunidad es un tema importante, delicado, por lo tanto creo que eh, es necesario que Dios nos pueda acompañar en esta oportunidad Allí donde ustedes se encuentren, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Señor que estás en el cielo, gracias por este momento que tú nos das. Pedimos tu bendición sobre lo que vamos a estudiar, comentar, conversar en esta oportunidad. Permite que nuestro entendimiento pueda ser iluminado para de esa manera eh, poder asimilar nuestra vida... ...lo que va a acontecer sobre la tierra. Bendice nuestros hogares a quienes representamos... ...en donde estemos o a la distancia... ...y rogamos que tus ángeles también nos protejan y nos cuiden. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hasta aquí hemos estado estudiando este tema relacionado con estas bolas de fuego... Lo hemos iniciado hace ya varios fines de semana atrás, en cuatro partes, con una introducción relacionada con el carácter de Dios, eh, por qué Dios permite eventos de esta naturaleza. Y así lo vimos como, o, o lo aprendimos, como Dios eh, permite que sucedan estas cosas para que precisamente nosotros eh, podamos reflexionar eh, esto nos ayude a recapacitar sabiendo de que eventos de mayor gravedad se aproximan y esto también nos guíe a volver a Jesús, a buscarlo de una manera como nunca antes lo hemos buscado eh, será la única forma de poder escapar de estos juicios, eh, librarnos de lo que viene por eso allí el mensaje, ¿se acuerdan cuando los ángeles le dijeron a Lot esa, ese día, que esa noche, prácticamente que lo sacaron de Sodoma, escapa por tu vida. Eh, si, has, si hacemos caso a la indicación divina, precisamente habremos librado también nuestra vida, eh, nuestra alma, nuestra vida, en lo que va a acontecer. Hoy nos vamos a evocar, prácticamente, a lo que va a ser también. Eh, más que nada el, el tiempo también, el tiempo profético eh, en la línea cronológica eh, cuando eh, est estos eventos prácticamente van a, van a cumplirse sobre la tierra um, así como también le, eh, ayer lo habíamos mencionado si ustedes quieren hacer preguntas a través del chat vamos a ir respondiendo a cada una de esas preguntas en la medida que el tema también eh, se va desarrollando de modo que eh, re relacionado con este tema pueda quedar eh, dilucidadas eh, algunas dudas con respecto que, que ustedes puedan tener con respecto a esta impactante profecía que eh, va a acontecer dentro de muy poco eh, precisamente an antes de comenzar eh, unos una media hora antes, estaba leyendo por allí, no sé, en relación a la a aquella bola de fuego, meteorito que había caído en Rusia, perdón, en, en México en el día de ayer. Y no solamente fue allí, sino que también en otros dos lugares eh, distintos, diferentes, también se precipitaron a la Tierra otras dos bolas de fuego más, prácticamente en forma simultánea. Eh, ya hay evidencias eh, la naturaleza que un evento mayor se está acercando Así lo hemos aprendido eh, Las instrucciones que Dios nos ha dado a través de su mensajera Donde nos dice que cuando sucede una calamidad eh, Se aproxima otra de mayor gravedad Por lo tanto ya son eh, acontecimientos que nos están indicando Que eh, eventos de mayor gravedad dentro de esto. ...esta misma naturaleza de, ben, de fenómeno eh, se aproxima... ...es decir, esta profecía que muy pronto vamos a eh, ver sobre la Tierra... ...en nuestros días, en lo que va a acontecer. Es impactante lo que hasta aquí hemos estudiado... Eh, ...tal vez queden muchos detalles para poder comentar... ...sin embargo el incentivo es para, para ustedes... ...puedan también revisar los videos... Eh, suscribirse también al canal quienes no, no lo han hecho para poder así tener el apoyo y seguir adelante con esta actividad eh, como digo el incentivo es para ustedes para que podamos también seguir estudiando por, en forma personal este tipo de, de eventos, la profecía en general Daniel, Apocalipsis, son los libros que Dios ha pensado, diseñado, estructurado y ha permitido que queden escritos pensando en nuestros días, en nuestro tiempo, en el desenlace de este gran conflicto sobre la tierra, entre el bien y el mal, que está llegando a su epílogo prácticamente, eh, con los eventos que ya luego le van a dar el, el inicio a una gran crisis sobre la tierra. Por lo tanto, la motivación allí, el llamado, es a estudiar la la profecía bíblica para nuestros días. Eh, la cuarta parte de este tema que vamos a estudiar en esta oportunidad va a estar prácticamente allí centrado en lo que va a significar también el tiempo del cumplimiento de estos eventos, así como también... Eh, algunas de las consecuencias que van a tener lugar y ya lo habíamos algo mencionado hace tiempo atrás. Eh, nuevamente, y ahí subrayando la idea, eh, el Señor descorre el velo de lo que va a acontecer y nos muestra el porvenir de, en ese futuro ya cercano para nosotros de aquellos tiempos que se han acercado, de lo que la profecía señalaba, esos tiempos ya se han acercado para nosotros. Es un privilegio que podamos tener en esta noche de poder precisamente descorrer el velo del futuro eh, a través de la Palabra de Dios. Eh, si, si bien es cierto, ya hemos planteado la, la profecía en términos generales de lo que va a acontecer sobre la Tierra, sin embargo, surge una pregunta allí, obviamente, bien importante, bien interesante, relacionado con lo que... Eh, en, en relación al tiempo, ¿cierto? ¿Cuándo sucederán estos eventos? Eh, el, reloj, eh, el reloj profético de Dios, eh, lo que nos va a ir indicando eh, en cuanto a la medianoche allí del, del mundo. ¿Cuándo va a suceder? Ayer precisamente habíamos eh, mencionado allí que en, la, en el capítulo número 2 del libro de Daniel, en el sueño que tiene el rey Nabucodonosor, precisamente él sueña con una, una gran imagen eh, y esta imagen era muy grande, muy sublime y el aspecto era terrible, imponente lo que el rey veía. Eh, al día siguiente no supo, no se acordó de lo que había soñado y pidió que se le revelara el sueño mago astrólogos, encantadores, hechiceros no pudieron eh, descifrar el, aquel enigma porque nadie en la, en, en, nunca antes había precisamente solicitado que le revelaran el sueño y más aún si lo habías olvidado, era algo imposible y allí obviamente era el momento para Dios, el momento para Daniel, quien al pedirle misericordia a Dios, el rey había mandado decretar muerte a todos los sabios y magos de Babilonia. Sin embargo, ahí con Daniel, eh, Dios le revela el sueño en visiones de noche y le menciona, le revela también a su vez eh, este sueño. Este, esta línea cronológica de tiempo al rey Nabucodonosor a través de una gran imagen en forma de un hombre, en forma humana, que representa a la historia de la humanidad. No solamente los cuatro imperios mundiales desde Babilonia en adelante hasta nuestros días, sino que también esta imagen representa la historia de la humanidad a través de todos los tiempos. Pero lo más interesante es cómo finaliza. Eh, y, y es, una, es una piedra que es cortada del monte sin mano cuando el profeta habla de que la, la piedra fue cortada sin mano obviamente se está refiriendo de que esa, esa, esa roca, esa piedra eh, es de origen celestial, divina no, no está cortada con mano lo que implica que el hombre no tiene parte en eso y simboliza el reino de Cristo eh, allí su, también su segunda avenida que golpea justo los pies de la imagen la parte más vulnerable, barro, eh, hierro, barro cocido, hierro lo cual es imposible que se funda, se una y de esa manera eh, torna a la imagen eh, en algo vulnerable es imposible que esta imagen pueda caminar si es que pudiéramos darle un eh, movimiento a través de una computadora, un programa, y darle movimiento a esta imagen eh, considerando el peso de los metales, la envergadura y, y todos aquellos datos, eh, los pies no resisten el peso de los metales. Por lo tanto, al representar la época en la cual estamos viviendo, simboliza que es, es, es de una fragilidad inimaginable. Cualquier cosa que suceda, lo más frágil, ¿cierto? Inmediatamente es precisamente la economía y todo el orden social. Y la tierra misma, la naturaleza, cualquier cosa que suceda, inmediatamente nos golpea, somos vulnerables, está todo eso simbolizado en los pies de la imagen. Y qué curioso, justo en el tiempo final, en la última parte, ¿cierto? De esta eh, precisamente cronología a través de esta imagen, eh, golpea una piedra. Algo cae del espacio y golpea, o, o viene desde arriba y golpea allí en los pies de la imagen. Y precisamente, hemos estado viendo que fenómenos también de esta naturaleza están aconteciendo sobre la Tierra. Ahora, para poder más o menos dar respuesta a la pregunta inicial, ¿cuándo va a suceder esto?, eh, si volvemos a las citas del capítulo 2, página 25 del evento del último día, eh, la misma cita sugiere el tiempo profético en el cual este evento va a suceder. Dice una, una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas, vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas. Eh, pude haber eh, resumido la cita pero prefiero que ustedes me acompañen allí leyendo y oí a alguien decir sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra más no pensábamos que vendrían tan pronto ese es el relato hasta allí de lo que contiene esta parte de la profecía sin embargo continúa diciendo que otros dijeron en tono allí de reproche vosotros que sabíais estas cosas por qué no dijisteis nada nosotros no lo sabíamos eso es hasta allí cierto donde se menciona. Por lo tanto, eh, el reproche que es, precisamente se le está haciendo a aquellos que conocían de esta profecía eh, es, es por parte de, de los que son o fueron afectados o serán afectados de alguna u otra manera y que no tenían conocimiento de este evento. Sin embargo, si, si analizamos mejor todavía hay un grupo que dice, si retrocedemos, oí alguien decir, y este es el, uno de estos grupos, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, pero no pensábamos que vendrían tan pronto. Es decir, esta, este grupo de personas eh, saben de estos temas, saben de los juicios de Dios, por lo tanto tienen conocimiento bíblico, tienen conocimiento de las profecías apocalípticas para este tiempo. Sabíamos que que los juicios de Dios visitarían la tierra. Ahora, eh, obviamente ignoraban en este letargo espiritual que se experimenta que iban a venir tan pronto, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Por lo tanto, si, la, si el pueblo de Dios está identificado allí y señala, ellos señalan que no pensábamos que vendrían tan pronto y el reproche agregado que vosotros sabíais de estas cosas y nunca dijisteis nada nos lleva a un tiempo a un tiempo donde eh, precisamente el Espíritu de Dios aún no ha sido derramado sobre la tierra es decir, eh, la profecía de Apocalipsis capítulo 18 del fuerte pregón eh, aún no se cumple porque de ser así eh descienda el Espíritu de Dios. El pueblo de Dios, dice el Apocalipsis 18, 1 al 3, incluso hasta el verso 4, eh, amonesta al mundo, da un fuerte mensaje, incluso mucho mayor y más poderoso que en los días de los apóstoles, en el tiempo del, del Pentecostés. Por lo tanto, una iglesia, una iglesia que proclama un mensaje de esa manera no es una iglesia a la cual se le hace un reproche porque es una iglesia que va a predicar cual nunca antes ser humano ha predicado, y a su vez, eh, cuáles oídos nunca antes habían escuchado un mensaje como eso. En el libro, el conflicto de los siglos, en el capítulo 39, el último, o la última monestación o el último mensaje de Dios al mundo, se revela allí lo que precisamente acontece cuando el pueblo de Dios sobre el pueblo de Dios se derrama el Espíritu Santo eh, se denuncia toda la obra de esta, de esta gran Babilonia sobre la tierra la obra del espiritismo moderno los progresos secretos del papado todo es denunciado, todo es puesto a la luz por eso que los hombres odian el mensaje y le llaman la voz eh, disidente y reprensora sin embargo muchos lo van a aceptar y el llamado es salir de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados una iglesia que predica de esa manera no es una iglesia que recibe un reproche vosotros sabíais de estas cosas y nunca dijisteis nada eso me lleva a un tiempo actual, ahora en el cual nadie está diciendo nada el mensaje que es verdad presente para este tiempo basado en los libros de Daniel y Apocalipsis y profecías como las que hemos estado estudiando no se están predicando, no se están anunciando. Por lo tanto, el reproche es válido en una época como la nuestra, donde todavía eh, no se derrama el Espíritu Santo, y es más, nos va a llevar un tiempo anterior a la ley dominical. Estas bolas de fuego van a caer en un tiempo que es previo a la ley dominical, nos lleva, ¿cierto?, a nuestros días. ¿Por qué previo a la ley dominical? Porque precisamente eh, son los... La, son los grandes juicios, las grandes catástrofes en la Tierra la que nos llevan a decretar, o llevan a los hombres, a decretar la ley dominical sobre la Tierra. De modo que eh, el cumplimiento de este evento precisamente nos va a llevar a nuestros días. Eh, si lo analizamos de esa manera, de manera objetiva a la cita, tal cual, cierto, más que una simple lectura, eh, deducimos y sugiere el texto allí inspirado que este evento se va a cumplir precisamente en nuestros días. Eh, de allí hay otra cita que nos dice que la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Y las amonestaciones que la conformidad al mundo han hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, va a renunciar a la fe. Eh, por lo tanto, eh, lo que aquí se nos menciona es precisamente el tiempo en que la Iglesia se encuentra, el pueblo de Dios se encuentra en un estado de indolencia, donde ayer ya lo había mencionado, debemos de cambiar nuestros discursos nuestro mensaje porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos apocalípticos del cumplimiento de grandes profecías en la naturaleza partiendo por los eventos en la naturaleza partiendo también por eventos sociales grandes revueltas sociales nunca antes vistas en la historia de la humanidad creo que si tuviésemos que compararla tendríamos que regresar eh, a lo mejor a los tiempos de la revolución francesa, aunque vamos a llegar a una instancia como esa, en la gran crisis que se acerca. Conflicto de los Siglos, en el capítulo 11, si no me equivoco, que habla sobre la revolución francesa, eh, allí se señala claramente cómo la crisis a la cual vamos a llegar va, eh, va a ser semejante a la revolución francesa, todo lo que se vivió allí. ...de modo que debemos de prepararnos para aquello... ...por lo tanto, los eventos que están sucediendo en la naturaleza... Eh, ...nos van a llevar al establecimiento de una ley dominical... Eh, ...más adelante voy a ampliar este tema relacionado con la ley dominical... ...y qué es lo que la va a llevar a ser decretada... ...podemos mencionar que a lo mejor eh, ya está desarrollada... las ideas están planteadas o bien esto con la ley dominical, a lo mejor se dictó en un país por allá en el África, sin embargo, eh, no es el cumplimiento aún de la profecía relacionado con eso. Todo comienza en los Estados Unidos de Norteamérica, donde los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano hacia un doble abismo, hacia el espiritismo y hacia el papado, a través de la observancia del domingo. Por lo tanto, todo comienza ya primero y después... Eh, no va a mediar mucho tiempo, eh, se va a establecer la ley dominical a escala mundial. Pero ¿qué es lo que lleva a los hombres a decretar precisamente la ley dominical? Las grandes catástrofes sobre la tierra. ¿Cuál es el argumento para decir eso? Conflicto de los Siglos, capítulo 37, que lleva por título el conflicto inminente, allí que, en las páginas 600 más o menos, eh, queda establecido, revelado que son estos eventos en la naturaleza ...lo que lleva a los hombres a decretar la ley dominical. Sin embargo, se acerca el tiempo... Eh, ...cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios... ...de diferentes maneras. No solamente inundaciones, terremotos... ...sino que también las ciudades van a sufrir conflagración. Es decir, catástrofes producidas por fuego... ...y en este caso, obviamente, por estas grandes bolas... ...que van a caer desde el cielo, desde el espacio aplastando manzanas, ciudades, destruyéndolas tal como lo vimos ayer, Nashville está en la mira eh, la idolatría sobre el mundo pero lo interesante, se acerca el tiempo nuevamente y en otras citas más el fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras en otras palabras, cada revelación que se nos entrega se nos dice que el tiempo es corto el tiempo prácticamente ya está encima y podemos ver, si hacemos si nos detenemos y hacemos una lectura de los tiempos que estamos viviendo, precisamente están, están sobre la mesa, sobre el escenario mundial, todos, prácticamente todos los eventos que Jesús señaló allí en el sermón del monte la de los olivos, el discurso profético de Jesús hacia los discípulos, más que discurso, una revelación apocalíptica. Eh, falta poco, nuevamente, para, para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Eh, ¿cómo, poder amon ¿Cómo poder amonestar a la gente, en, en, a las grandes masas en las ciudades? amonestarlas de que van a suceder estos eventos al interior de las ciudades. Eh, la gente no sabe lo que va a suceder porque nadie les está... Eh, Nadie les está diciendo, nadie les está advirtiendo, nadie les está enseñando de lo que va a acontecer. Todo esto será una sorpresa agobiadora. Hoy en día tenemos una pandemia. Eh, somos una generación que nos tocó vivir una pandemia. Por allí se habla de pandemia. En otras palabras que está todo esto organizado, gestado, eh, para establecer un nuevo orden mundial sobre la Tierra. Incluso hay las teorías de conspiración en relación a, a la vacuna, que eh, los científicos, cierto, la Organización Mundial de la Salud, todos los que están involucrados, eh, van a aplicar a los moradores de la tierra para evitar que esto siga y, no, y nos contagiemos. Eh, ya en algunos lugares de Estados Unidos, relacionados con eh, precisamente la, la vacuna, eh, va a ser ley el hecho de vacunarse, va a ser obligatorio. Y, y, el no, el, y el no vacunarse, estoy hablando en cierto estado de Estados Unidos, y el hecho de no vacunarse no vas a tener lugar a hacer ni, a ningún trámite, ni trabajar, ni relacionarte con los demás libremente, porque vas a tener que acreditar que fuiste vacunado. Ahora, más allá de que lo que contiene la vacuna, eh, ciertos elementos que van a producir otro tipo de enfermedades, no lo sabemos, eh, sin embargo podemos teorizar relacionado con eso, pero el evento de que si yo no me vacuno eh, y voy a quedar fuera de ciertos aspectos de la sociedad, ya me establece que eh, se quiere un control sobre la sociedad, sobre la humanidad la idea es controlar a todo ser humano sobre esta tierra por eso es que la nomenclatura del virus primero era el coronavirus y después se le cambió inmediatamente por el COVID-19 y sin embargo estas son siglas eh, el número 19 se refiere al año en el que esto comenzó es decir, el año pasado y COVID eh, es una abreviatura que bien podría leerse eh, Control obligatorio de la identidad COVID-19, control obligatorio de la identidad Por lo tanto hay mucho eh, que podemos eh, hablar relacionado con esto eh, Es más, eh, sabemos por ciertas declaraciones del espíritu de profecía Que Dios está al control de los eventos eh, sin embargo, que Dios esté al control no es no se debe de interpretar que Dios eh, nunca va a permitir que profe las profecías apocalípticas se cumplan. No, no no no va por ese lado. Eh, debemos diferenciar entre lo que es la profecía clásica, las profecías que realmente son condicionales, como por ejemplo eh, lo que sucedió en Nínive con Jonás. Si la ciudad escucha el mensaje del profeta, y de hecho lo escuchó, se arrepintieron, cambiaron su vida, sus caminos, y Dios no hizo el mal que había pensado hacerles, destruir la ciudad, porque su conducta moral cambió. Esa es una profecía condicional, que son las profecías clásicas, prácticamente del Antiguo Testamento, pero también hay profecías que son de carácter apocalíptica, y la apocalíptica no es condicional, no se cumplen dependiendo, eh, perdón, eh, no es que se vayan a, a, a dejar de cumplir o cumplir dependiendo de la conducta humana, no. Eh, se van a cumplir en un sí o sí. Son, eh, tienen esa característica y son de carácter mundial. Por lo tanto, que Dios esté al control no significa que los eventos no vayan a suceder. Y que una pandemia en este momento estemos viviendo sobre la tierra, nos revela que Dios ha permitido, porque seguramente eh, están llegando ciertos tiempos que ya tienen que ir cumpliéndose para el desenlace de la historia de este mundo eh, encaminado pensado hacia la segunda venida de cristo eh, si hacemos una lectura de lo que está aconteciendo y en este contexto entonces podemos decir que dios eh, le ha dado eh, inicio al tiempo al cronómetro final ...de los acontecimientos de aquí en adelante... ...es una gran señal... ...la que estamos viviendo a escala mundial... ...es una pandemia... Eh, ...y esto nos debe de hacer reflexionar proféticamente... ...proféticamente nos debe de hacer reflexionar... ...no tanto cómo vivir en pandemia... ...cómo vivir aquí... ...sino reflexionar proféticamente... ...en cuanto a los tiempos que estamos viviendo... ...por lo tanto... Si un evento de esta naturaleza ya Dios permitió que sucediera, entonces es muy posible, es muy posible, y de acuerdo a las citas que leímos anteriormente, que el próximo evento a escala global en la naturaleza o relacionado con la naturaleza, sea el cumplimiento de esta otra profecía relacionada con las bolas de fuego. No pensemos, y quiero volver a subrayarlo, no pensemos que estas van a caer... Eh, pocos días antes de que Jesús vuelva es decir allá en su segunda venida es decir allá en, el, en la línea profética de tiempo de, del tipo de angustia de Jacob eh, relacionado con las plagas o bien que esto acontezca poco antes de que termine el tiempo de gracia según la evidencia textual de esta cita ustedes sabían de estas cosas y nunca dijeron nada de una iglesia indolente que no predica el mensaje de acuerdo a la al, al contexto, a la contingencia eh, nacional, mundial, revela que estamos, eh, o que son los tiempos, ¿cierto?, que estamos viviendo. Por lo tanto, estas bolas de fuego, y de acuerdo a la cita, sugiere que es un evento que se va a cumplir en nuestros días, en nuestros días y previo a la ley dominical. Por lo tanto, sería eh, posiblemente el siguiente evento... Eh, post eh, pandemia eh, en una línea cronológica de tiempo o tentativa tenemos allí el tiempo actual cierto. están sucediendo grandes catástrofes sobre la tierra allí tenemos en el caso de China está sufriendo eh, inundaciones devastadoras no solamente China sino que España Europa y otros países también del mundo en un invierno que ha sido terrible para ellos Prácticamente algo histórico, nunca antes visto, y en medio de esto posiblemente pues, veamos cumplida esta profecía. Sin embargo, ya cuando entremos al tiempo de angustia previo, eh, donde se dicta la ley dominical en Estados Unidos, luego a escala mundial, después hay un decreto económico que nadie puede comprar o vender, y ha de predicarse el mensaje final, el mensaje del tercer ángel, Cuya, eh, cuyo contenido es una advertencia a la humanidad. Si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe su marca en su mano, él también beberá del vino del, eh, de la ira de Dios, eh, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Eh, fin, del, eh, fin del tiempo de gracia también. Por lo tanto, es un tiempo de angustia previo eh, para la iglesia, pero también donde el mundo va a estar sumido en una gran crisis final también. Finalmente vamos a tener el tiempo de angustia de Jacob con las siete plagas, el decreto de muerte que va para allá, eh, la liberación del pueblo de Dios, la proclamación del pacto y el anuncio del de la hora de la segunda venida de Cristo y la segunda venida de Cristo propiamente tal. Esta cronología que está aquí eh, es un resumen muy, eh, eh, digamos, bien, bien grande relacionado con los eventos, hay mucho detalle que no está puesto allí, solamente para orientarnos, nada más, para tener una idea del cumplimiento de esta profecía. Por lo tanto, el tiempo, cierto, que en el cual vamos a tener eh, relacionado con esto, precisamente será una profecía para nuestros días. Eh, haciendo allí un pequeño alto en este momento eh, saludo allí a, a Rubila Araya que también está con nosotros eh, Alejandra Araya, feliz sábado desde Quintero también cierto eh, ahí Rubila también eh, manda bendiciones a cada uno, eh, Ruth Cortés un feliz sábado eh, Angélica Larcón también un feliz sábado bendiciones para todos mis hermanos en Cristo ahí Angélica un saludo para ti también, así como también para tus padres. Eh, mi hermana Alicia, allí es cierto que le puedas hacer llegar nuestros saludos. Eh, Alfredo Alfredo Mondaca Rivera, feliz sábado desde Chillán. Ahí feliz sábado, eh, eh, Alfredo. Eh, Constanza Silva Galleguillos, muy bueno, papá, te amo, feliz sábado. Ahí. Mi hija está presente también. Eh, Julia Pozo ahí también, cierto bendiciones. Violeta Acuña, feliz sábado. Eh, bendiciones para todos. Rosa Curín, feliz sábado, amigo, hermano, saludos. Alicia Silva también allí desde Santiago nos está acompañando. Bendiciones para ti también Alicia. Eh, Tirsa Arce también ahí nos manda saludos a través de unas eh, figuras. Por lo tanto.. Eh, mis amados oyentes, allí donde se encuentran, esta, esta, este gran evento que está relacionado con esta profecía en cuanto a los tiempos, y de acuerdo a la evidencia que hemos recogido de la, de la cita, eh, nos sugiere, cierto, que es un evento que ha de cumplirse precisamente en nuestros días. Hemos ya entrado a un tiempo difícil, complicado, y nuevamente otro, otra declaración de Jesús desde el monte de los olivos. Solo principios de dolores. Pero lo más importante que también debemos de comprender, entender, es que a pesar de que Jesús revele todos estos eventos previos a su segunda venida, Él también señala más el fin no es inmediatamente, sino que al contrario dice es necesario que estas cosas acontezcan primero. Si habla de primero, entonces ya establece una secuencia, establece una cronología. Estas cosas deben de cumplirse primero. Allí Mateo capítulo 24 de los versos 1 en adelante también eh, señala ese aspecto de eh, cronológico, ¿cierto? Esto tiene que cumplirse primero. Eh, las consecuencias que este evento va a tener y del cual nos va a llevar hacia precisamente la ley dominical, cuando estas grandes bolas de fuego empiecen a caer en diferentes partes del mundo, cayendo en el mar, eh, las consecuencias van a ser devastadoras, ya lo habíamos señalado allí, cuando esto empiece a precipitarse, eh, haya un, un breaking news cierto en, en la televisión, cuando se corten las transmisiones eh, que son rutinarias, de farándula, entretenimiento cuando los hombres estén en lo más entretenido de su vida va a venir como sorpresa, una sorpresa agobiadora este tipo de evento y los canales de televisión van a tener que verse obligados, forzados a quebrar su transmisión, a cortarla y la agenda va y de allí en adelante va a cambiar, ¿cierto? Grandes bolas de fuego se van a estar reportando ...que caen en diferentes partes del mundo, cayendo en el mar... ...y generando eh, enormes tsunamis que azotarán las costas... ...de las diferentes ciudades del mundo, en diferentes continentes... ...dependiendo donde estos eventos allí se, eh, se precipiten también. Eh, habíamos mencionado ayer también que esto se nos revela... ...allí en Eventos del Último Día, capítulo 2, página 24... El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes y miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas van a ser sacrificadas precisamente por millones. Esa es la solemnidad de nuestro mensaje porque está en juego la vida humana. Está en juego la existencia humana, personas, seres humanos que van a formar parte de un listado eh, de millones de muertos en diferentes partes del mundo Por este tipo de acontecimientos Muchos de ellos seguramente van a sellar su eternidad Sin que nadie les haya advertido de lo que va a acontecer De allí que es solemne el tiempo que estamos viviendo eh, Jesús ya lo había mencionado En la tierra va a haber angustia de la gente Confundida precisamente a causa del bramido del mar y de las olas esto va a llevar a que los hombres fallezcan eh, por el temor y la expectación de las cosas que van a venir en la Tierra. Eh, analizando un poquitito lo que en estos momentos está sucediendo en el mundo, eh, precisamente hay mucha gente deprimida, gente angustiada, por algo que si bien es cierto, es delicado, es serio, porque hay miles de muertos por, el, por el, eh, este control Obligatorio de la identidad 19, o si ustedes lo quieren, COVID-19 eh, Miles de muertos han habido y seguramente van a haber más también, lamentablemente eh, Sin embargo no ha tenido la connotación de que los hombres digan este es un juicio de Dios Al contrario, se habla de que el virus procede de China, de la ciudad de Wuhan eh, o bien que es una compilación pero nadie ha dicho no, esto es obra de Dios porque Dios lo ha permitido esto es un juicio divino que está relacionado con la maldad del hombre no, no, no ha tenido esa tónica y aún así la angustia de la gente ha alcanzado tales niveles que eh, precisamente los que son expertos en ciertas áreas tienen que atenderla pero imagínense cuando estos acontecimientos se desaten sobre la tierra y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas y desfalleciendo los hombres por el temor la expectación, el bramido del mar algo le va a suceder al mar eh, va a haber un bramido un rugido y esto, tiene, y esto guarda relación obviamente con las olas el, el movimiento de las olas acercándose al continente en un enorme tsunami y esto va a causar desfallecimiento entre los hombres eh, habíamos mencionado la vez pasada, eh, incluso quise traerlo ahora para que ustedes puedan tener una idea, en la bahía de Lituya, en, en el mega tsunami allí en Alaska, y esto fue debido a un sismo de 8 y, 8 y tantos grados, 8,3 grados, 8,4 más o menos, en la escala de Richter, que de, eh, donde una ladera del cerro se vino abajo y ocasionó un tsunami. Esto fue allí en, el, en la costa del Océano Pacífico, en Alaska, en los Estados Unidos, y generó un tsunami muy enorme. Eh, allí hay una gráfica de, precisamente del, del desprendimiento de tierra y roca que se vino abajo. Esto sucedió el 9 de julio de 1958 en la bahía de Lituya, eh, producido por precisamente allí está un... un un sismo de un terremoto de 8.3 grados Richter y elevó una ola de precisamente de 524 metros de altura, convirtiéndose en una, en una de las olas más grandes que se tenga registro, de modo que si una bola de fuego proveniente del espacio y a tal velocidad y de tal dimensiones cae en el mar eh, va a generar un tsunami eh, el, bueno, la vez pasada yo hablaba de tsunami de 50 metros de altura Pero no va a ser así, va a ser un poquito más Y ya hay una evidencia que esto puede ser así, ¿cierto? Eh, si la comparamos, la ola de la Bahía de Lituya con el edificio allí en Estados Unidos El, el Empire State, el edificio del Empire State eh, esa es la proporción en cuanto a altura, es decir, lo sobrepasa por lo tanto el hecho de que tengamos una ola gigante acercándose a las ciudades del mundo eh, no es eh, una fantasía, no es algo relacionado con mera ilusión o sensacionalismo sino que al contrario es una evidencia real de lo que realmente puede llegar a suceder eh, grandes tsunamis cierto, sobre la Tierra que van a acontecer, van a arrasar con las costas de nuestro planeta. Eh, ahí hay una evidencia relacionada con el tsunami de Japón el 2011. Eh, una ola que supere el Empire State, allí tenemos edificios que son un poco menor que el Empire State, por lo tanto pensar en algo así no sería descabellado, sino que al contrario, será algo real como consecuencia. Al caer en la Tierra obviamente vamos a tener otro tipo de acontecimiento eh, más de orden geológico, donde al penetrar estas bolas de fuego Tierra adentro van a activar las placas tectónicas seguramente y se van a producir enormes terremotos en diferentes partes del mundo. Y no solamente aquello, sino que también lo, la destrucción producida por la onda expansiva, eh, más los incendios que se van a producir, vamos a tener un cuadro cual nunca antes lo habíamos visto sobre la tierra. Eh, de allí que el Espíritu Profecía, en, la página, eh, en, el, perdón, en el capítulo 2, página 24, no, se nos revela que estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos, eh, si no se puede por el esfuerzo humano capaz de extinguirlos, eso me hace recordar así, pálidamente lo que sucedió aquí en Chile, eh, cuando tuvimos aquel, hace unos años atrás, aquel incendio inapagable, que el esfuerzo humano prácticamente era imposible de hacerlo, otra señal de los tiempos, el fin está cerca y el tiempo de gracia termina, oh busquemos a Dios mientras... Puede ser hallado, llamémosle, en tanto está cercano. Esto también va a activar eh, eh, los grandes, o, o bien los volcanes sobre la Tierra. Grandes volcanes también. Eh, me imagino si una de estas bolas de fuego cayera cerca allí de eh, donde se encuentra el volcán Yellowstone. Eh, Será realmente... Eh, devastador sobre la Tierra, sería una gran catástrofe. Volcanes van a ser allí activados al caer estas bolas de fuego sobre la Tierra. Las ciudades van a ser barridas. Eh, todo esto la gente lo sabe. Los miles, millones de seres humanos saben lo que va a acontecer sobre el planeta. Y obviamente, al, al activar las placas tectónicas, como dijimos, o al golpearlas, al enterrarse en la tierra estas bolas de fuego, eh, habrán grandes terremotos también por todas partes. De modo que, si hacemos la pregunta relacionado con eso, y de qué manera la tierra va a ser afectada, ¿qué sucederá en la naturaleza, entonces, poco antes de que Cristo venga? Antes de que el Hijo del Hombre aparezca la nube del cielo, todo va a estar convulsionado en la naturaleza. Van a haber rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra. Harán que las montañas ardan como un horno y hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Aquí estoy pensando en una especie de super rayos que van a fundir la roca y esta se va, de, se va a, a, a precipitar sobre aldeas y ciudades. No necesariamente que sean volcanes, sino que montañas van a arder debido a que estos rayos los van a golpear. Y van a fundir la roca. Eso es lo que dice acá. Todo estará convulsionado en la naturaleza. Y, las masas, y por ende las masas de roca derretidas, arrojadas dentro del agua por el levantamiento de, eh, de cosas ocultas eh, dentro de la tierra, harán que hierva el agua y desprenda o despida rocas y tierra. Estamos preparados para eh, ver estos eventos, eh, el visualizarlos. ¿Estamos preparados para escuchar el sonido de estos eventos? Y por otro lado, ¿estamos preparados para enfrentar las consecuencias que esto va a venir sobre la Tierra? Cuando no tenga dinero para comprar, eh, cuando no haya que, com eh, que comprar, eh, cuando se empiecen a producir los desmanes, los saqueos en diferentes partes del mundo producto de todo esto, también se nos advierte, habrá formidables terremoto y gran destrucción de vidas humanas. Y ya la cita anterior señalaba, cierto, que las vidas humanas se iban a contar por millones. Y acá la cita esta de, eh, de eventos del último día, en el capítulo 2, páginas 26 y 27, lo reafirma. Habrá gran destrucción de vidas humanas. Eh, el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades porque en una hora como la que no pensamos precisamente va a llover del cielo fuego y azufre sobre las ciudades por lo tanto será delicado el panorama que tenemos ahora este fuego y azufre que va a llover desde el cielo eh, posiblemente también esté relacionado con estas bolas de fuego y el único evento del pasado que está registrado donde llovió fuego y azufre desde el cielo y sobre ciudades, porque fueron, en este caso, cinco ciudades de la llanura, estoy hablando de Génesis capítulo 18, 19, que se relata el contexto y la destrucción propiamente tal de la ciudad de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades de la llanura, fueron destruidas por fuego y azufre, en el contexto del pecado, cierto, y de la conducta moral, que allí está revelado y después Cristo en el capítulo 17 del libro de Lucas eh, señala que cuando Él venga, eh, la conducta moral, el perfil moral de los seres humanos va a ser como en los días de Lot. ¿Y cuáles fueron los días de Lot? Precisamente lo que se vivía día a día en Sodoma y Gomorra. Y aquí nos dice que hoy se va a repetir el evento del pasado donde va a llover fuego y eh, y azufre desde el cielo, sobre las ciudades. En otras palabras, lo que aquí nos están diciendo, que el mismo pecado que Dios visitó, la misma conducta moral que Dios visitó sobre los habitantes de Sodoma, la va a visitar hoy en día en las ciudades del mundo, porque se tiene la misma conducta moral que los habitantes de Sodoma. Eh, fuego y azufre va a llover sobre las ciudades. Por lo tanto, las consecuencias que nos van a dejar este evento histórico eh, que va a producir un verdadero breaking news, ¿cierto? un cambio allí de noticias. Veremos ciudades eh, que serán eh, precisamente barridas en diferentes partes eh, del mundo. Eh, allí se habla de que Satanás también está detrás de todo esto en la medida que Dios eh, le permite que actúe también en los días finales y Satanás producirá enfermedades, desastres, hasta el punto que ciudades populosas van a ser reducidas a ruinas y desolación. Y ahora mismo está obrando, eh, ejerce su poder en todos los lugares, bajo mil formas, desgracias, calamidades, de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, es decir, incendios, en los terremotos, huracanes, en las, en las terribles tempestades de granizo también. Ahí podemos ver el granizo del tamaño de, de una pelota de tenis, Incluso un poquito más grande, en inundaciones, lo que está sucediendo en China, España, Francia, eh, los ciclones, es decir, los huracanes, mareas extraordinarias, en los terremotos también, eh, destruye las mieses casi maduras y a ellos le sigue la hambruna y la angustia, y propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres, y miles de seres perecen en la pestilencia, por lo tanto, eh, son, es una descripción de los tiempos que estamos viviendo también se nos advierte que las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios eso está allí en el libro Evangelismo capítulo 2 página 24 y 25 eh, a pesar de que los, eh, serán muy eh, devastadores los eventos que van a venir sin embargo todavía son eventos independientes, si son geológicos, en el mar o provenientes del espacio como estas bolas de fuego, serán mitigados con misericordia porque aún van a haber almas que van a reflexionar y se van a arrepentir y van a buscar a Dios otros van a seguir en lo mismo pero la mayoría va a buscar a Dios porque esto les va a hacer reflexionar y les va a hacer reflexionar porque no es normal ...que acontecimientos tan graves sucedan uno detrás de otro, sin parar, sin parar. Por lo tanto, allí cierto se nos advierte en cuanto a las ciudades. Eh, estas plagas van a ir menudeando más y más, y se van a hacer más y más desastrosas. Por lo tanto, eh, al terminar esta serie de este tipo de acontecimientos, eh, eh, hoy, cierto en, este, en, en esta noche... Eh, no nos vayamos con la impresión de que esta pandemia va a terminar y todo va a volver como antes ha comenzado un tiempo, principios de dolores han comenzado lo que está escrito allí en Mateo capítulo 24, Marcos 3 y Lucas 21 eh, ha comenzado mis queridos eh, y estas calamidades se van, a, van a ir haciéndose más frecuentes y más desastrosas en la medida que el tiempo transcurre, conflicto de los siglos, capítulo 37, la página 6.47 también. Por lo tanto, el tamaño de las ciudades que, en las cuales Dios va a ejercer su juicio eh, serán grandes ciudades sobre la tierra. No, no está hablando de pueblos pequeños, grandes ciudades. Por lo tanto, veremos eh, cosas eh, difíciles sobre la tierra en cuanto a lo que va a venir el mundo se está volviendo más y más anárquico y pronto y como consecuencia de lo que hemos estudiado una gran angustia va a sobrecoger a las naciones una angustia que no va a cesar hasta que Jesús venga y estamos en vísperas cierto del tiempo de angustia y nos esperan eh, dificultades prácticamente eh, eh, eh, apenas eh, sospechadas de modo que Debemos de prepararnos para lo que va a acontecer sobre la tierra. Eh, es una profecía que yo los, les motivo para que ustedes la puedan seguir estudiando en sus hogares. No se olviden de tener allí in, libros importantes como son El, el conflicto de los siglos, Eventos de los últimos días, eh, El servicio cristiano, hay un capítulo allí <coughs> que habla sobre condiciones mundiales que hace frente el cristiano, mensajes selectos, tomo 3, eh, también hay una sección, eh, la última sección de ese libro habla bastante de los tiempos proféticos, apocalípticos que nos va a tocar vivir y hay citas extraordinarias allí. Por lo tanto les motivo para que las puedan tener y a su vez nos señala también lo que debemos hacer para prepararnos para este tipo de acontecimientos. Muy bien, eh, no, no estoy viendo preguntas de ustedes en el chat relacionado con este tema. Por lo tanto, mi motivación para ustedes es que eh, ustedes est estudien también en sus casas, eh, analizar las cosas, eh, dar lectura a los tiempos que estamos viviendo, eh, hacer una lectura objetiva, seria, solemne. Eh, ...relacionado con los acontecimientos que están ac ocurriendo sobre la Tierra. Como lo dije, hemos entrado en una época en la cual eh, ya no van a parar los eventos. Eh, hemos comenzado los principios de Dolores. Si antes eh, teníamos eventos catastróficos y ocasionaban eh, dificultad en ciertos lugares del mundo... ...ahora está todo el mundo comprometido con este acontecimiento. Y es el primer evento global... Después vamos a tener eventos de otro tipo de naturaleza global, como la ley dominical a escala global y otros acontecimientos más, como también estas bolas de fuego, y vamos a ir de eventos uno tras otro que no van a parar y las cosas se van a intensificar. Para reflexionar, eh, me pregunto, ¿qué va a pasar con cada uno de nosotros que conocemos esta verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Eh, con nuestras vidas cómo nos vamos a comportar frente a estos acontecimientos cuál va a ser nuestra, eh, nuestra reflexión nuestra lectura que vamos a realizar eh, nos vamos a aferrar a las promesas de Dios eh, vamos a buscar a Dios vamos a buscar apoyo en, en los hombres el profeta Isaías dice qué vamos a hacer cuando caiga el ayudador y caiga también el ayudado por lo tanto, nuestra fortaleza, dice el profeta, es estarnos, quietos, es estarnos quietos y ver la salvación de Jehová, encomendar nuestras vidas a Él, eh, pedirle que Él nos pueda guiar, fortalecer, iluminar. Eh, termino acá esta serie de, de acontecimientos en la naturaleza y el próximo, ya para la próxima semana. Nos vamos a adentrar al sermón apocalíptico de Jesús desde el Monte de los Olivos. Eh, es, el, es el apocalipsis previo, cierto, al apocalipsis que, Jesús, perdón, que Juan iba a escribir el año 95, 96, allí en la isla de Patmos. Eh, hay elementos claves, importantísimos en ese sermón, en ese, en ese bosquejo del fin del tiempo que es de vital importancia para cada uno de nosotros, por lo tanto yo los invito para el próximo jueves y viernes, así como también puedan invitar a otras personas, porque la profecía que, las profecías y el bosquejo que allí Jesús nos señala, eh, es de vital importancia para nosotros, por eso Jesús nos dice en ese sermón, velar, y ese es el llamado a velar, estar atentos, ¿y por qué hay que estar atentos? porque lo que, va, lo que aconteció allí en Jerusalén, se va a replicar en nuestros días, por eso Jesús le dijo a los discípulos cuando, y a los cristianos del primer siglo y en el contexto de la destrucción de Jerusalén, cuando veáis a Jerusalén rodeada, sabed que su destrucción ha llegado. Por lo tanto, huir, un evento semejante va a, se va a producir en nuestros días llamado la abominación desoladora también, del cual hemos de estar atentos. Por eso que debemos de eh, estudiar la profecía y hacer lectura de los tiempos que estamos viviendo. Próximo jueves y viernes vamos a tener precisamente esta profecía. Eh, Esteban Saavedra Domínguez, allí desde Miami, en Estados Unidos, nos está acompañando también en esta noche. Un saludo allí, mi hermano Esteban, junto a Unis desde Miami, Estados Unidos. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Nisi Morales, también desde Talca. Eh, Nisi, saludos para ti, ahí también junto a a tu familia, a tu padre, ¿cierto?, a tus seres queridos, eh, que el Señor les bendiga ahí, desde Tal ahí en Talca. Eh, Tirsa Arce también eh, nos manda saludos y bendiciones en este día eh, sábado. Eh, Ruth Cortés de la Iglesia de los Volcanes también, aquí en la ciudad de, de Copiapó. Eh, ¿Qué más podemos allí mencionar? Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Estar atento a lo que va a venir sobre la tierra. Estar atento a lo que va a acontecer. Ya hemos entrado en tierra derecha relacionado con los eventos que van a suceder sobre la tierra. Hemos entrado en tierra derecha. Eh, principios de dolores. Hoy, hoy, más que nunca... Más que nunca es de vital importancia que volvamos a las Sagradas Escrituras, que volvamos a, a los libros de Daniel y Apocalipsis, para poder conocer los tiempos que nos esperan y lo que en estos momentos está aconteciendo en la Tierra. Hoy más que nunca debemos de realizar aquella lectura de los tiempos que estamos viviendo, de, lo, de aquello de lo que precisamente no, nos está rodeando, los hombres afuera están interpretando todos estos eventos eh, de una manera que no nos, no, eh, no se obtienen las respuestas que realmente son las verdaderas. Y todo lo que sucede se atribuye a cualquier causa, menos a la verdadera. ¿Y cuál es la causa? Así lo revelaba eh, también el Espíritu de Profecía en, en, en temas eh, anteriores que tuvimos. Eh, que, son, que está relacionado con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hemos entrado a tiempos proféticos, solemnes, sobre la tierra. Debemos de despertar ahora los libros para este tiempo son Daniel y Apocalipsis y estudiar toda la Sagrada Escritura a la luz de estos libros y hacer una interpretación de lo que ocurre con las Sagradas Escrituras y el apoyo también obviamente del espíritu de profecía que nos pone en la interpretación correcta de los eventos. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Dios nos ayude a enfrentar lo que viene. Y para eso debemos de velar, saber lo que viene. Eh, digámosle a los demás lo que va a acontecer sobre la tierra. Este espacio, precisamente para poder eh, conversar, reflexionar en cuanto a la profecía bíblica, y de esa manera enterarnos de lo que va a acontecer, invita a tus amigos, seres queridos, eh, o bien cuando te, te llegue el link de conexión, eh, compártelo con otros para que también podamos ir estudiando estos temas, y si no estás suscrito al canal, suscríbete, para que así de esa manera tener el apoyo de ustedes, que hasta aquí lo he tenido y el cual estoy agradecido, y para seguir cierto, adelante con esta eh, tarea. También nos saluda desde Santiago Elmer Jempen Allí saludo a Elmer junto a tu familia, eh, junto ahí a, a tus seres queridos, ¿cierto? Y el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos guíe, nos acompañe en las horas de esta noche y así prepararnos también para el reposo y poder ir retirarnos con esta reflexión para nuestras vidas. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por este momento que nos has dado, pedimos tu bendición. Eh, acompáñanos en las horas de esta noche, Señor, rogando que de esa manera tu espíritu nos haga reflexionar en lo que va a acontecer sobre la tierra, prepararnos, Señor, y te damos gracias por esta revelación profética que tú nos has dado bendice cada hogar, cada familia que en este momento está aquí conectado seres queridos, familiares, para que tú les bendigas grandemente y de esa manera poder también entregar este mensaje de advertencia a otros para que busquemos solamente tu rostro y de esa manera encontrar salvación en Jesús gracias por todo, nos encomendamos a ti Señor amado cualquier dolencia que esté en cada hogar eh, alivia al Señor, lleva paz, seguridad allí y sanidad también En el nombre de Jesús, Amén Grandes bendiciones para cada uno de ustedes Gracias allí también por acompañarnos Y será hasta una nueva oportunidad Allí jueves y viernes con el mensaje profético de Jesús Desde el monte de los Olivos Muy buenas noches a cada uno de ustedes